...para el Ayuntamiento de Tudela es, es, es un orgullo... ...y sobre todo este premio, eh, quien lo debe recibir... ...y para quien está dirigido, es para todas aquellas entidades... ...organizaciones, asociaciones y clubs... ...que trabajan por el deporte, por el deporte base... ...que trabajan por los chicos, las chicas... ...los niños y niñas de, de Tudela y sobre todo de, de toda la ribera... ...para fomentar eh, un aspecto tan, tan importante y necesario... ...como la vida sana y, y el deporte". El estado de salud está ahora mismo en su pleno apogeo, un pulmo muy grande para la ciudad, con más de 30 disciplinas deportivas, tanto a nivel de equipos, federación y actividad dirigida. Entonces yo creo que es un momento muy bonito para el deporte, porque hoy por hoy el deporte se ha convertido en salud y eso es importante.